Satepan de okito nyon un Jesús o a copan Papa, yo asiko ora. Si nechweikishtin Mukone, ni mokone. Pariskon Porque tehuatzin huatsin o tinech mani i Para mani emilistle catle tlamis. Nochtin katle yo tinechimakak. Iwa nochtin katle kipiajion nemilisle katles tlamis. Yo me chismatke iwan kimati nik melak te huat Dios, iwan machonka o xe, iwan noiki yo yu ne chismatke Jesucristo, katle te huat o tinech ni iwan yo niklami no tekip, katle o nawati manik chiwa, ashankene, papa. Si nechweyikisti monawak ikaweyikisti listle, katle o nikpeya de este iskwak, ntlal tikpak, In tlaka katlejotikin deite deitechime tlaltikpak tlaka para otinechimmakak yonikin matilti aken Oyeka O yeka mo ashkawam. Iwan tehuatzi no Iguan te no te yehwan okineltokake mo tlastol. Asan ya kemati nik nochitlamantle uiste Porque nochitlan tehuatzi otinechiliwi ne yonikimiliwi. Iguan yehwan okineltokake. Yo cuenta, melawak, que me macaque cuenta ni me con de tehuatzin, igual que en el toca ni tehuatzin o tiene por Yehua. más ni por el tlaca, katle tal nel toca, si no por Yehua, que tejo tiene porque muashcaua, no chitlan no ashca, muashca, igual no es igual porque ya niáwi, munawak, Pero en o mukawaske iskuyintlal tikpak. Papa, te tichipawak. Te huatin ikamo y poder, te ye motokazi. Para masetitoka sanse, Y con que te Nikwaknehin ti setitoke, Ni tikpak. Nehu ni y poder, katete huatin o tiene para amo mamopoloca. Iwan de yegua, macho mopolo. Si no mopolo, sañen catle yoyeca, para mopolos. Para mamochiwa, tlanquitanti o tlacquilole. mientras ucnica iscuintlal Para maquipiaca, mik paquilistle, y Y con que ne nikpia. Neyo nikimakak motlatol no mo machtikawa. ticcawa. Igual catle machmitishmati porque no mach machupuwe in guantla al ticpak y con que nenuiki masnipuwe in guantla mach ticpak tlaka. Má nemista de shekinquiste sino shikinpalewi Palewi para amo makin Kakayawa namoqual tlakat y con que ne machnipuwe in guantla al tlaka. Llegua nuiki Machpuwe in guantla tlaka. y para sanyente Motlactol, lienum melawak, y con que o Tenechualtitlanke, nian cancate en Tlalticpactlaca. Nenuiki ni por Yehua, para ni chihuas Para y con Yehua, nuiki mamote mactica, maquichihuacan porye catle melawak. Amo ni si no para neikate katetlanetokaske nunawak, ni kwa kinkakiliske de noumach Ni mistatlautia, no stin yehua, sanse. Ikonke papa. Iwan sanse. Ni mistatlautian yehua, tuwan, sanse. Iwan tal kontal tikpak tlaka, makinetokaka, ni Catlette o Makak para Masetitoka Sanse, Ikonken Tehuatzin Iwan Neh Tisetitoke Sanse, Ne Nietos Tietos Notech, Parisco Melavak Masetitoka Sanse, Iwan Ikon Taltik Paktaka, Makyon Makakan Quenta, Nik Tehuatzin Otinech Iwan Nik Melavak Sosta, Ikonken Tehuatzin Tinech Lasostla, Papa Nik Neki que <tose> Niki mayeca no nietos. Para makitakan no mawisotlanesh katle porque otinech tasotlak sotlac, tikpak ayamo o mochiwaya. Papa, te tikwale intlaltikpak mach Pero ne ni mitish Iwanjime Iwan jime katle hotinech otinech Neyo nikimatilti a matilti, iwanok ok ni Né Neke llegó a mamot la y con que en la sotla, porque nés nietos y panin